Esperamos un momentito más, ¿no? Sí, sin problema. Bueno, entonces, como repaso, pues habíamos visto como último el oscilador armónico forzado y amortiguado. Y ahora entonces voy a tener que el carrito tiene una componente que se opone al movimiento, que es la ley de Hooke, que es menos KX. Otra fuerza que depende de la resistencia que presenta y, depend y depende de la velocidad del carrito. Y aparte le estoy aplicando una fuerza externa. F seno de omega T, que es una fuerza periódica. Entonces, la ecuación diferencial que voy a tener que resolver, dado que otra vez el problema es en una dimensión, pues es MX dos puntos igual a la suma de fuerzas externas que siente el carrito. Y siente menos KX, menos gamma X punto, más F seno de omega T. Entonces, lo que tengo es una ecuación diferencial inhomogénea, porque aquí no tengo un cero. Entonces voy a tener que resolver mx dos puntos más gamma x punto más kx igual a f seno de omega t. Y la solución de una ecuación eh, diferencial inhomogénea, pues es la, la solución de la general de la homogénea, que aquí tuviera un cero, más una particular de la inhomogénea. Que tenga un cero aquí, pues es la que ya habíamos visto, que es la... la, la esto, la ecuación del oscilador armónico amortiguado, que es MX dos puntos más gamma X punto más KX igual a cero. Que tiene como soluciones, pues, tres soluciones, dependiendo de que el, la P que era gamma entre 2M, o sea, sea mayor que omega cero, que la P sea igual a omega cero o que la P sea menos que omega cero. Entonces, esto, entonces las soluciones van a ser E, b e a la p índice 1t más c e a la p índice 2t, o b más c e a la menos pt, o c por e a la menos pt seno de omega t más un defasaje. Y esto va a depender pues, de cómo vale, cuánto vale la p y cuánto vale el omega 0. Entonces, ahora tendría que proponer una solución particular de la ecuación inhomogénea. Y la ecuación inhomogénea es esta, que es mx dos puntos más gamma x punto más kx igual a f seno de omega t. Si se dan cuenta, si propongo un seno, pues aquí me va a quedar al derivarla un coseno. Y aquí voy a volver a regresar a un seno. Entonces, lo que más me conviene es proponer un seno más un desfasaje para que me queden combinaciones de senos y cosenos. Entonces voy a proponer como solución particular a seno de omega t más beta, donde mis constantes que no conozco van a ser la a y la beta. Entonces x punto pues es la derivada de esto y x dos puntos es la, de, la, la derivada de la velocidad. La sustituyo en la ecuación porque tiene que ser esto, solución de la ecuación, y llego a esta ecuación a que multiplica acá menos m omega cuadrada seno de omega t más beta más A omega coseno de omega T más beta, igual a F seno de omega T. Y me doy cuenta que aquí tengo seno de omega T más beta y coseno de omega T más beta, y lo que voy a hacer va a ser desarrollar lo que es el seno y el coseno de, de, de la suma de dos ángulos. Entonces ya sé que el seno es seno-coseno y el coseno es coseno menos seno. ¿no? Entonces esto hago ese desarrollo y eh, saco como factor común al seno de omega t y al coseno de omega t. Entonces, el seno de omega t me va a quedar a que multiplica acá menos semi omega cuadrada coseno de beta menos a omega seno beta menos f, porque paso la f para este lado, más a que multiplica acá menos semi omega cuadrado seno de beta más omega gamma coseno beta por coseno de, de omega t igual a cero. Y yo sé que, cuando el coseno es máximo, el seno es mínimo y al revés. Entonces, son dos funciones que son complementarias por un ángulo de 90 grados. Entonces, para que esto valga para cualquier tiempo cero, pues lo que tengo que pedir es que este coeficiente y este coeficiente sean cero. O sea, que estas dos ecuaciones sean iguales a cero. O sea, que K menos m omega cuadrado seno de beta más omega gamma coseno beta sea cero, que viene de aquí, y que A que implica acá menos m omega cuadrada coseno beta menos A omega seno beta igual, menos F igual a cero. Entonces, pues tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, a la A y, al cose y a la beta. Entonces, de la primera puedo, sé que tangente de beta es menos omega gamma entre k menos m omega cuadrada, con lo cual puedo saber cuánto vale el seno y el coseno. Pues el seno es menos omega gamma entre la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este. Y el coseno, pues es lo que tengo en el denominador, que es k menos m omega cuadrado entre la raíz cuadrada de la suma, otra vez de los cuadrados, de, de gamma omega y de k menos m omega cuadrado. Entonces, ya sé cuánto vale el seno y el coseno. Entonces, aquí tengo A por el coseno y A por el seno menos F. Sustituyo lo que vale el coseno y lo que vale el seno aquí. Y entonces, puedo obtener lo que vale A. Y A entonces vale F entre K menos M omega cuadrada coseno beta menos gamma menos omega gamma seno beta. Lo sustituyo y entonces llego a lo que vale A. Entonces, la amplitud de esta de esta solución particular de la inhomogénea va a ser f entre la raíz cuadrada de omega cuadrado a gamma cuadrada más k cuadrada, más k menos m omega cuadrado al cuadrado. Si se dan cuenta, a diferencia del caso anterior, ahora esto sí lo puedo escribir, esta amplitud no, no, no se me va a hacer infinito porque aquí lo que tengo es, Omega cero cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado, pero tengo este otro término, que este no se me va a hacer cero nunca. Entonces, aunque omega tienda a omega cero, esta amplitud no se me va a ir a infinito. Y entonces, ya sé cuánto vale el ángulo beta. El ángulo beta va a valer la tangente a la menos uno de 2p más 2p omega entre omega cero menos omega cuadrada, y A va a valer F entre entre M raíz de omega cero cuadrada menos omega cuadrada al cuadrado, más 4P cuadrada menos omega cuadrada. Entonces, ya tengo las, los, dos, los dos coeficientes de la solución inhomogénea, y entonces a eso le tengo que sumar lo de la homogénea, dependiendo de cuánto valga la omega cero y cuánto valga la P. ¿no? Entonces, para el primer caso, si P es mayor que omega cero, tengo que esta solución más esta. Entonces, lo que me importa es saber cómo se mueve el carrito. O sea, va a ser A seno de omega T más beta más B, E a la P1T más C e a la P, 2T. Ahora, mis dos incógnitas aquí son la B y la C, y pues las saco de condiciones iniciales. Digo, en T igual a cero, X es X 0 y B vale B 0 y puedo encontrar cuánto vale la A y la B pero lo que me interesa saber es cómo se va a mover ese carrito. Entonces, lo que tengo es A seno de omega T más beta, que es un término que de, es un seno desfasado un ángulo beta, ¿no? Y luego tengo B más por E a la P1T más C E a la P2T. El seno, pues, es esta línea roja que tengo aquí, ¿no? Y esto... Ya lo había sacado para el oscilador armónico amortiguado y era esta línea verde que tengo aquí. Si yo le sumo a, la, a, la, a, los, a lo punteado rojito lo punteado verde, pues lo que voy a obtener es, finalmente voy a tener un seno que se va a ir obviamente con el término forzado, ¿verdad? Porque cada vez el término natural que sería este... Se, me, se, se tendería a cero, y entonces al sumárselo a esto, finalmente lo que me va a dar es el término forzado. Eso me pasaría para el primer caso. ¿Qué pasa para el segundo caso? Para el segundo caso ahora voy a tener A seno de omega T más beta, más B más C, E a la menos Pt. ¿Eso qué quiere decir? Que otra vez al término forzado le voy a sumar B más C, t, e a la menos Pt. Y si se acuerdan, esta grafiquita de B más Ct, E a la menos PT es muy parecida a esta verde. Y, y esta parte nuevamente vuelve a ser el término forzado y entonces al final se va a ir con el término forzado. Y en este caso lo que voy a tener que encontrar a partir de condiciones iniciales van a ser la B y la C. Voy a decir en T igual a cero, X es igual a X 0 y B es igual a B 0 ¿Qué pasa para el tercer caso? En el tercer caso voy a tener A seno de omega T más beta más C E a la menos P por el seno de omega A T más alfa, donde la omega A era la omega, la omega de amortiguamiento. Entonces, ¿ahora qué voy a tener? Pues voy a tener el seno normal, que es este rojito, ¿no? Este A seno de omega T más beta, es el rojito. A ese le tengo que sumar C, E a la menos PT, seno de omega, T más alfa, que también ya lo habíamos visto cómo era, que era un seno amortiguado que sería este, porque está amortiguado por E a la menos PT. Y si lo sumo, pues lo que voy a tener va a ser que el oscilador se va a ir así y finalmente se va a ir otra vez con el término forzado. ¿Dónde van a estar los máximos y los mínimos? Pues los puedo encontrar de la amplitud forzada. Pues yo sé que la amplitud forzada es f entre m, 1 entre la raíz de z, donde z es esta función que depende de omega, que es omega cero cuadrada menos omega cuadrada al cuadrado, más 4p cuadrada omega cuadrada. Pues f entre m es una constante y entonces a tendrá máximos y mínimos donde lo tenga la función Z. Entonces, pues por el, primero, por el criterio de la primera derivada le saco la derivada Z respecto de omega y obtengo que esto y lo tengo que igualar a cero. Y eso me va a decir dónde están los máximos y los mínimos. Me doy cuenta que omega, si yo saco aquí factor común a omega, me va a quedar omega que multiplica 4 omega cero menos omega cuadrada más 8p cuadrada omega. Entonces, uno de los puntos críticos es omega igual a cero. Y el otro es cuando omega cero cuadrada menos omega cuadrada menos 2p cuadrada es cero. O sea que omega es omega cero cuadrada menos 2p cuadrada. Obviamente, cuando omega vale cero, obviamente no tengo que la amplitud va a ser un máximo. Lo podría calcular sacándole el criterio de la segunda derivada. Entonces, va a tener va a tener estos eh, máximos la A cuando omega es la raíz de omega cero cuadrada menos 2p cuadrada. Y a esta es a la que se le llama la frecuencia de resonancia. Entonces, la frecuencia de resonancia es la raíz de omega cero cuadrada menos 2p cuadrada. Si se acuerdan, la frecuencia de amortiguamiento era la raíz de omega cero cuadrada menos p cuadrada. Y la frecuencia normal, de, natural de oscilación del carrito es omega cero. Entonces lo que tengo es que la omega de, re, la omega de resistencia, de resonancia, perdón, es menor que la omega de amortiguada y esto es menor que la frecuencia de oscilación del carrito. Y puedo ver entonces que la omega de resonancia es donde me va a dar la máxima amplitud del movimiento. Y puedo encontrar la, el ángulo. Y, y entonces, bueno, y entonces digo, bueno, ¿ahora qué me pasa si lo que tengo es un oscilador en dos dimensiones? Si tengo un oscilador en dos dimensiones, pues yo tengo que al oscilador lo tengo metido en esta cajita. Y en esta cajita tengo una masa que está amarrada por resortes en el eje de las X y en el eje de las Y. El, aquí vale A la cajita y aquí vale B la cajita. Entonces, Vamos a ver el primer caso. El primer caso es cuando la resistencia equivalente en el eje de las X es igual a la resistencia equivalente en el eje de las Y. O sea que KX es igual a KY y es igual a K. Como estoy en dos dimensiones, ahora tengo que resolver esto, la ecuación tanto en X como en Y. En X yo sé que MX dos puntos más KX es cero, porque es un oscilador armónico. Y en Y es MY dos puntos más KY igual a cero. Y ya sé que la solución a, esta, a estas ecuaciones pues es X igual a una amplitud A seno de omega T más un desfasaje y Y pues va a ser otra amplitud por el seno de omega T más beta, ¿no? Ya tengo cuáles son las soluciones. Donde ya sé que omega pues es la raíz de K Y que entonces el periodo de oscilación es 2 pi entre omega. De la primera, pues, puedo encontrar que x entre a es el seno de omega t más alfa. Entonces, seno de omega t más alfa es x entre a, lo cual quiere decir que puedo encontrar al coseno, porque sé es que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y encuentro al coseno. Y el coseno es la raíz de a cuadrada menos x cuadrada entre a. Y de la segunda tengo que y entre b es seno de omega t más beta. Y lo que hago es que le sumo y le resto un ángulo alfa, con lo cual no lo estoy alterando. Entonces voy a tener seno de omega T más alfa, más B menos alfa. Estoy sumando alfa y le estoy restando alfa. Y digo que eh, llamo a gamma beta menos alfa, o sea, la, la diferencia del desfasaje que hay entre las dos entre las dos soluciones. Entonces tengo que Y entre B va a ser seno de omega T más alfa, más la gamma. Y esto lo desarrollo como seno por coseno, ¿no? Y entonces tengo que, como sé cuánto vale el seno de omega T, pues lo sustituyo. Y como sé cuánto vale el coseno de omega T más alfa, lo sustituyo. Y entonces voy a tener una ecuación que ya no va a depender del tiempo. Porque lo que quiero saber es cuál es la trayectoria del, de la masa metida en esa cajita. Entonces voy a tener que y entre b es x entre a por el coseno de gamma más la raíz de a cuadrada menos x cuadrada entre a por el seno de gamma, ¿no? Pues hago desarrollo, ¿no? Paso este para acá, elevo al el cuadrado para quitarme este cuadrado. Y entonces al final a lo que llego es que x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada menos 2xy entre a b es el coseno de gamma. Por coseno de gamma es el seno cuadrado de gamma. Lo que tengo que ver es cuál es el discriminante del, de la ecuación. Y entonces ya sé que esto tiene que ser menor que cero. Pero vamos a ver de qué depende si yo lo que quiero ver es la trayectoria. Pues si se dan cuenta, depende de la gama, de cómo están desfasados las dos soluciones. O sea, de alfa menos beta. Y entonces digo, bueno, si gamma vale 0, este término se me hace 1. Entonces voy a tener x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b, entre b cuadrada menos 2xy. Esto es una diferencia de cuadrados. Igual a seno cuadrado gamma, pero como gamma vale cero, esto vale 0. Y entonces lo que voy a tener es que x entre a menos y entre b, ¿no? Al cuadrado tiene que valer cero. Lo cual quiere decir que x entre a debe ser igual a menos y entre b. Y entonces lo que tengo es que tengo una recta cuya pendiente es a, digo b entre a. ¿no? Voy a ver qué me pasa cuando gamma vale pi, va, vale pi medios. El coseno vale 0 y el seno vale 1. Entonces me va a quedar x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Y esa es la ecuación. De una elipse, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Cuando gamma vale pi? Aquí tengo X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada. Y coseno de pi es menos 1. Entonces me va a quedar más 2XY entre a b igual a 0. Entonces esto me queda un cuadrado perfecto. Entonces me queda X entre A más Y entre B al cuadrado igual a cero. Eso quiere decir que ahora lo que voy a tener es una recta. Pero inclinada, con pendiente al revés. ¿Y qué me pasa en medio? En medio de pasar de una recta a esta elipse, pues me voy a ir por elipses que cada vez se van a ir inclinando más hasta que llegue a esta. ¿Y qué hago para pasar de esta elipse ahora a esta recta que tengo aquí? Pues voy a tener ahora elipses que se van a ir inclinando hacia el otro lado. Y entonces ya sé cómo se va a mover el oscilador. En, eh, digo, la masita en la caja Pero puedo tener un segundo caso En que las constantes del, del resort, De los resortes equivalentes En X y en Y No sean iguales Y entonces voy a tener eh, Las dos ecuaciones Pero aquí voy a tener KX y aquí KY Antes tenía que era la misma K Entonces aquí entonces voy a tener Una frecuencia Omega X Y aquí voy a tener una frecuencia Omega Y donde omega X ahora va a ser KX entre M y omega Y va a ser KY entre M. Pero la solución es la misma. Y ahora lo que sí me doy cuenta es que si omega X entre omega Y yo la puedo escribir como Q entre N, donde Q y N son enteros, lo que voy a tener es que voy a tener trayectorias cerradas. O sea, imagínense que Q vale 2 y N vale 1. Si Q vale 2 y N vale 1, pues lo que voy a tener es que la, en lugar de moverse en una elipse aquí, se va a mover de esta manera. Y ahora, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener las famosas figuras de Lisa Yus, que son las que aparecen en los osciloscopios. Pero puede ser que omega X entre omega Y yo no lo pueda escribir como Q entre N, donde Q y N sean enteros. Y entonces lo que voy a tener va a ser trayectorias abiertas, o sea, el, el, ¿cómo se llama? La masa metida en la cajita va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero nunca se va a cerrar la trayectoria. Bueno, el último problema, digo, para tratar de resolver, pues sería el péndulo simple, que como les decía, el péndulo simple no es tan simple. Entonces, ¿qué me interesa en el péndulo simple? El péndulo simple es una masa colgada de, un, de una pared. Tengo la longitud de la cuerda, que la cuerda es inextensible, tiene una longitud L. El, la masa M lo que siente son dos fuerzas: la tensión de la cuerda y el peso de la masa, el peso de la lenteja que yo tengo aquí. Me conviene utilizar coordenadas polares porque si se dan cuenta esto depende del ángulo y del radio. Entonces, eh, para, para utilizar coordenadas polares, pues entonces veré la componente del, del peso a lo largo del, del radio y veré la componente del peso a lo, langu, a lo largo del ángulo. Yo sé que la... Posición, en, la velocidad en coordenadas polares viene dada como r, r punto por el vector unitario en r, más r theta punto por el vector unitario en theta. Y entonces la segunda derivada de esto va a ser r dos puntos, o sea la aceleración va a ser r dos puntos menos r theta punto cuadrada en la dirección de r, y r teta dos puntos menos dos, más dos r punto teta punto en la dirección de teta. Entonces, me doy cuenta que voy a tener dos ecuaciones, una en la dirección de r y una en la dirección de teta. Entonces, para escribir la ecuación radial, pues lo que voy a tener es las fuerzas que siente el cuerpo en la dirección radial, sería eh, el peso, ¿no? La componente del peso, La componente del peso a lo largo del radio y la tensión, ¿no? Entonces voy a tener mg coseno teta menos la tensión porque se opone. Y esto tiene que ser igual a, fíjense, r dos puntos vale cero porque r es igual a L y es constante. Entonces solo me queda r teta punto cuadrada, o sea que sería menos ml teta punto cuadrada, ¿no? Que equivaldría a B cuadrada entre L, ¿no? Entonces esa sería la ecuación que tengo que resolver a lo largo del, de, del radio. A lo largo del, del ángulo, ¿qué ecuación, qué fuerza tengo? Pues la única fuerza que tengo es la del peso, la componente del peso a lo largo del, del ángulo, que es mg seno teta. Y aquí voy a tener... Menos ml teta dos puntos, ¿no? Porque L punto se me hace cero. Entonces, la otra ecuación, la ¿Pero profesora, ¿Puede regresarle a la ecuación radial? Es que no la entiendo mucho. ¿En la radial? Ajá, o sea, es este ¿A mt a coseno teta menos tensión. Coseno teta? teta, ¿no? Que sería. Esa velocidad que ahí aparece de menos m por b cuadrado es la velocidad. Este, ah, es, que es, que, es que tú puedes poner, lo puedes poner en función de teta o en función de b. Yo sé que teta punto, ¿no? La puedo escribir en función de la velocidad, pero olvídate de esta parte. La ecuación ah, okay. que que resolver en teta es mg coseno teta menos t, igual a menos ml teta punto cuadrado. Que es una ecuación en teta. Sí. Y de aquí podrías despejar cuánto vale la tensión, ¿no? En función del ángulo. Sí. Y luego, para la tangencial, pues voy a tener mgs no teta es igual a menos Ml teta punto, ¿no? Ml teta dos puntos. Ahora, ¿qué pasa? Eh, eh, de la primera, pues ya vi que es, T la puedo escribir como mg coseno teta más ml teta punto cuadrada, ¿no? Y de la segunda, lo que tengo es que teta dos puntos, si divido todo entre, entre, g, entre mg, me va a quedar teta dos puntos más g entre l seno de teta igual a cero, ¿no? Y esa es la segunda ecuación. Entonces, tengo que resolver dos ecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos cuando... Si se dan cuenta, yo tendría que encontrar cuánto vale teta de esta para sustituirla en, en esta y encontrar cuánto vale la tensión. ¿no? Si se dan cuenta, esta es una ecuación muy complicada porque aquí tengo seno de teta, no tengo a teta. Entonces, tendría que dar una, una propuesta para, para seno de teta para luego sacar la segunda derivada. Y lo que se hace normalmente es decir, bueno... Pero si yo tengo ángulos chiquitos, entonces seno de teta es del orden de teta y esta ecuación se me convierte en teta dos puntos más g entre l es teta igual a cero, ¿no? Y de ahí digo, bueno, pues la frecuencia la llamo la raíz de g entre l y por lo tanto el periodo es 2pi raíz de l entre g, ¿no? Y me voy a un laboratorio y digo, bueno, voy a tratar de encontrar a g de aquí, y pues obviamente no me va a salir porque estoy haciendo esta aproximación de que el seno de teta es del orden de teta. Y en un laboratorio yo me voy como a 45, a 30 grados para encontrar el periodo de oscilación. O sea, no tengo ángulos chiquitos. Entonces, resolver la verdadera ecuación del péndulo no es trivial. Entonces, lo que vamos a tratar es de ver cómo tratar de resolver esa ecuación. Para tratar de resolver esa ecuación, pues nos vamos a ir a ver pues, el problema de la conservación, encontrar leyes de conservación. Yo sé que cada ley de conservación que encuentre, lo que me va a hacer es bajarme un grado a la ecuación diferencial. Entonces, si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, me va a bajar a una ecuación diferencial de primer orden, que obviamente me va a ser mucho más sencilla de resolver. Y lo que se hace en física, pues es tratar de encontrar... Esto, conservaciones, porque eso lo que va a hacer es resolverme esto, las ecuaciones diferenciales. Entonces, imagínense en general que yo estoy en una dimensión. La segunda ley de Newton lo que me dice es que MX 2 puntos es igual a MB punto igual a la fuerza, ¿no? Total externa que siente el cuerpo. ¿Están de acuerdo que si yo multiplico toda esta ecuación por algo no la voy a, por lo mismo no la voy a alterar? Entonces voy a tener... M la multiplico por B, entonces me va a quedar mb.b punto B igual a fb, ¿no? Yo sé que B punto es de X en DT, ¿no? Si yo quiero ver, si yo quiero saber qué es esto, pues esto lo puedo escribir como la derivada respecto del tiempo de un medio de mb cuadrada. Si yo derivo esto, me va a quedar el 2 y el 2 se me van mbb punto, que es lo que tengo aquí. Y eso tiene que ser igual a f por b. Y como estoy en una dimensión, pues b es de x en dt. Eso quería decir que la diferencial de un medio de mb cuadrada es lo mismo que f diferencial de x. Y yo sé que un medio de mb cuadrada es la energía cinética del cuerpo. Entonces. Digo, pues aquí lo que tengo es diferencial de t igual a f diferencial de x. ¿no? ¿Y qué es f diferencial de x? Pues es la diferencial del trabajo. ¿no? Entonces, la diferencial de la energía cinética es la diferencial del trabajo y es lo mismo que f de x. Si integro a ambos lados... Lo que voy a tener aquí es la integral entre b1 y b2 de diferencial de t. Me va a quedar t2 evaluada en b2 menos t1 evaluada en b1. O sea, t2 menos t1. Y aquí me va a quedar la integral evaluada entre x1 y x2 de f diferencial de x. ¿no? Y yo sé que en general f es una función que depende de x, de la velocidad, y del tiempo. ¿no? Y yo sé que pues x depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo, entonces en general esta función va a depender del tiempo. Entonces lo que voy a tener es, voy a tratar de encontrar el trabajo realizado para ir de la posición 1 a la posición 2 en el tiempo t1 y t2. Entonces, voy a calcular la integral de t1 a t2, de f de t diferencial de t, porque a la larga esta función es una función que depende del tiempo. Y eso va a ser una función g, que depende del tiempo, evaluada entre t1 y t2, o sea, g de t2 menos g de t1. O sea, g2 menos g1. ¿Qué pasaría si yo tengo una función que depende solo de x? Depende de la posición, como en el caso del carrito, en el caso del oscilador armónico. Entonces, lo que voy a tener es T2 menos T1 igual a la integral entre X1 y X2 de F de X de X. O sea, y como en este caso lo que pasa es que estoy en el solo en una dimensión, pues no va a depender de la trayectoria, ¿no? No hay más que una trayectoria, no me puedo ir más que por una recta entre el punto 1 y el 2. Entonces, lo que voy a tener es que T2 menos T1, pues va a ser G de X evaluado entre X1 y X2. O sea, G de X2, G2 en X2 menos G1 en X1 igual a G2 menos G1, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que T2 menos G2 va a ser igual a T1 menos G1. Y lo que tengo es que T menos G es una constante porque tengo que en el punto 2 va a ser lo mismo que en el punto 1. Entonces, la, la E va a ser T menos G, y esto es una constante. Esta T, que es la energía cinética, depende de la velocidad. Y esta G depende de la posición. Entonces, esta constante E lo que me va a hacer es ligarme a la velocidad con la posición, con lo cual ya le bajé un grado a la ecuación diferencial, porque tengo que una constante es igual a algo que depende de la velocidad, menos algo que depende de la posición, ¿no? Pero yo sé que el potencial, la energía potencial, que depende de la posición, pues es menos G de X, ¿no? porque el potencial es menos la integral entre x1 y x2 de f de x de x. Y entonces, ahora tengo que la energía total, ahora sí la voy a llamar, la energía es la energía cinética más la energía potencial. Entonces, la energía cinética pues es un medio de mb cuadrada y es igual a la energía total menos b de x. Eso quiere decir que puedo calcular cuánto vale b. b yo sé que es de x en dt y va a ser la raíz cuadrada de 2 entre m, m menos b de x. Si separo variables tengo que diferencial de t va a ser diferencial de x entre la raíz de 2 entre m, m menos b de x. Lo cual quiere decir que si pienso que T0 es 0, esto va a ser T de este lado, se integro entre 0 y T. Y de este lado me va a quedar X0 a X, el diferencial de X entre la... diferencial de phi, o sea, saco el MGL, el menos y el menos me va a dar más, me queda la integral de seno de phi diferencial de phi, o sea, menos MGL coseno de phi, ¿no? Aquí lo que tengo es, entonces, la energía se conserva, y la energía es un medio de ML cuadrada phi punto cuadrada menos MGL coseno de phi, y esta es la energía. Yo puedo hacer un estudio cualitativo del problema, viendo qué pasa con, con el potencial. Si se dan cuenta, este es un término que voy a sumar, ¿no? Este es un término que le voy a sumar. Entonces, si yo veo cómo se conserva, cómo, cómo cambia el potencial, yo puedo decir mucho de cómo se va a mover el cuerpo. Y aquí lo que tengo es MGL coseno de phi. Si se dan cuenta, si yo grafico B phi, contra phi, lo que me va a quedar es un coseno de fase, ¿no? Y tengo diferentes casos. Uno es cuando yo pongo la energía aquí, en menos MGL, y me doy cuenta que aquí, pues, el cuerpo se va a estar moviendo esto, en un como circulito, eso lo vamos ahorita a ver. ¿Qué me pasa si me subo, si subo la energía a una S? a esta o a esta, pues lo que pasa es que se va a estar moviendo entre este punto y este punto. ¿no? Va a estar oscilando entre esos dos puntos. ¿Qué pasa si pongo la energía aquí? Pues me doy cuenta que, pues en principio se debería de, de mover entre este punto y este punto, pero ya le es mucho más complicado y vamos a ver por qué. Y esto, y entonces yo digo que este punto es un punto crítico, cuando la energía es igual a MGL. Si tengo energías por arriba de MGL, pues le tendré que sumar este término, ¿no? Y energías menores que menos MGL, pues no tienen ningún sentido, ¿no? Porque este siempre es positivo, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de ver los diferentes casos. Energías menores que MGL... Pues ni lo voy a ver porque es irreal. Energías mayores que MGL, pues ya sé que el péndulo lo que va a estar haciendo es oscilando entre estos puntos. Está como metido en un pozo aquí. Energía igual a MGL, que es lo que les comentaba, pues voy a tener un caso crítico. Y energías mayores que MGL, pues les tendré que dar una cierta velocidad y entonces diré que lo que va a hacer es que va a girar. Pero vamos a analizar caso por caso. Entonces, el primer caso es cuando la energía es menor que MGL. Entonces, yo tengo que se conserva la energía, o sea, un medio de ML cuadrada fi punto cuadrada menos MGL coseno de fi es la energía. Y voy a tener, pues como les decía, estoy en un pozo de potencial. Entonces, en T igual a cero, fi es fi cero, o sea, de dónde parte mi... mi mi, ¿cómo se llama?, mi, mi péndulo y fi punto vale cero. La velocidad inicial vale cero. Aquí le falta un cerito, fi cero vale cero. Entonces, voy a tener que esto, como tiene que valer para cualquier, para cualquier tiempo, pues voy a tener que un medio de ml cuadrada fi punto cuadrada menos mgl coseno de fi que ese, pues tiene que ser lo mismo para t igual a cero. Si sustituyo T igual a cero, esto es 0, y aquí me va a quedar menos MGL coseno de fi cero, ¿no? Eso quiere decir que fi punto cuadrada la puedo escribir como 2G entre L, paso esto para acá, coseno de phi porque este me va a dar positivo menos coseno de phi cero, ¿no? Y esta es la ecuación que tengo que resolver, phi punto cuadrada igual a 2g entre L coseno de phi menos coseno de phi cero. Digo que la frecuencia natural de oscilación del péndulo es la raíz de g entre L, con lo cual aquí pongo un omega cero cuadrada. Y entonces tengo que phi punto cuadrada es 2 omega cero cuadrada que multiplica el coseno de phi menos el coseno de phi cero. Eso quiere decir que phi punto es la raíz de 2 omega 0, porque esto lo saco como raíz, raíz de coseno de phi menos coseno de phi 0. Aquí tengo entonces de phi, de phi en dt, entonces tengo que dt va a ser igual a 1 entre la raíz de 2 omega 0, de phi entre la raíz del coseno de phi menos del coseno de phi 0. Y por tanto, t va a ser 1 entre la raíz de 2 omega 0, integral entre phi 0 y phi, de diferencial de phi, por, entre la raíz del coseno de phi menos el coseno de phi 0. O sea, aquí tengo al tiempo como función del ángulo, ¿no? Y este es el tiempo en general. Pero a mí en el caso de un péndulo, lo que me interesa no es un tiempo en general. A mí me interesa... El, el periodo de oscilación del péndulo ¿no? ¿cuánto tarda el péndulo en ir de la posición fi cero a la fi y regresar a fi cero si ustedes se dan cuenta yo tengo mi péndulo imagínense que lo lanzo de esta posición, va a llegar de esta posición, va a subir hasta fi cero va a regresar de φ0 a pasar por aquí y luego por aquí. Eso quiere decir que va a ir de φ0 cero a 0, cero, de 0 cero a φ0, de φ0 cero a 0 cero y de 0 a φ0. O sea, pasa cuatro veces de 0 a φ0. Entonces, el periodo, que es lo que me interesa calcular del péndulo, es cuatro veces esta integral pero entre 0 y phi 0. Entonces el periodo va a ser 4 entre la raíz de 2 omega 0, integral entre 0 y fi 0, de diferencial de phi entre la raíz del coseno de fi menos el coseno de fi cero. Y esta es la que tengo que integrar para ver cuánto es el periodo verdadero de oscilación del péndulo. Entonces, para eso, pues aquí tengo en, la, en el denominador la raíz del coseno de phi menos el coseno de fi cero. Entonces, escribo el coseno de φ menos el coseno de φ0 como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de φ entre 2, menos 1 entre 2 veces el seno cuadrado de φ0 entre 2. Eso quiere decir que coseno de φ menos coseno de φ0, este 1 con este menos 1 se me van y me va a quedar 2 veces, esta me va a quedar positiva y esta me va a quedar negativa, el seno cuadrado de φ0 entre 2. Menos el seno cuadrado del fin entre 2. Eso quiere decir entonces que este periodo lo puedo escribir como aquí tengo un 2. Voy a tener un 2 aquí abajo. ¿no? Este 2 se me va a ir con el 2 y me va a quedar 2 omega 0. Bueno, aquí tengo, perdón, raíz de 2 porque tengo una raíz. Con este raíz de 2 me va a quedar 2. Con el 4 me va a quedar un 2 arriba y aquí me va a quedar omega cero, integral entre 0 y fi 0 de diferencial de phi entre la raíz de esto que tengo aquí. Seno cuadrado de phi cero entre 2 menos el seno cuadrado de phi entre 2. ¿verdad? Obviamente fi cero es el ángulo inicial. Entonces yo voy a decir que voy a llamar k al seno cuadrado al seno de fi 0 entre 2. Lo que quiere decir es que. Eh, K es una constante, ¿no? Porque depende del seno del ángulo inicial que yo lo conozco. Entonces, K cuadrada es el seno cuadrado de phi 0 entre 2. Y esto lo voy a escribir como un medio de 1 menos coseno de phi. Eso quiere decir que si multiplico por MGL arriba y abajo, esto no lo altero. Entonces va a ser 1 entre 2 MGL. El 1 por mgl me va a quedar mgl, menos mgl coseno de phi 0 ¿no? Yo sé que la energía inicial es menos mgl coseno de phi 0 Entonces, en lugar de menos mgl coseno de phi 0 pongo E. Eso quiere decir que k cuadrada es mgl más la energía inicial entre 2 mgl, ¿no? Y estoy en el caso en que la energía es menor que MGL. Entonces eso quiere decir que MGL más algo que es más chico que MGL no puede ser 2MGL. Eso quiere decir que K cuadrada es menor que 1. Y que K cuadrada sea menor que 1 lo que quiere decir es que el seno, de phi 0 es menor que 1 y por tanto phi 0 es menor que pi medios. O sea, que estoy en el caso correcto, en que estoy lanzándolo con un ángulo menor que pi medios. Entonces, ahora voy a llamar al seno de seno de phi entre 2, pues lo voy a escribir en función del original que está, por el seno de otro ángulo. Y ese es el verdadero cambio de variable que voy a hacer entonces eso quiere decir que un medio que lo que es lo que tengo aquí un medio del coseno de phi entre dos diferencial de phi no si yo derivo esto de este lado la derivada del seno es el coseno la derivada de phi medios es un medio entonces coseno de phi medios diferencial de phi y derivo de este lado y me va a quedar k Derivada de seno, que es coseno teta diferencial de teta. Para cambiar esta integral ahora a teta. Entonces, de aquí diferencial de phi es 2k coseno teta entre coseno de phi medios diferencial de teta. ¿no? Si se dan cuenta, todavía tengo al coseno de phi entre 2 aquí. Entonces, diferencial de phi lo puedo escribir como 2k coseno teta, y esto lo voy a escribir, coseno lo voy a escribir como 1 menos seno cuadrado, pero como es coseno, es la raíz de 1 menos seno cuadrado de phi entre 2, diferencial de teta. Pero el seno cuadrado de phi entre 2, ya lo definí al seno de phi entre 2 como k seno teta. Entonces, esto lo puedo escribir como 2k coseno teta entre la raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de teta diferencial de teta. ¿verdad? Entonces, ahora lo voy a sustituir en el radical que tengo. El radical que tengo es, es este. Aquí voy a poner k cuadrada y aquí en lugar de seno cuadrado de phi entre 2, voy a poner k cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces, el radical de seno cuadrado de phi entre 2 menos el seno cuadrado, digo, de phi 0 entre 2 menos el seno cuadrado de phi entre 2, lo voy a escribir como k cuadrada menos k cuadrada seno cuadrado de teta. Puedo sacar acá factor común de aquí y me va a quedar k fuera de la raíz y aquí me va a quedar 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado. Al sacarle la raíz me va a quedar coseno, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? que diferencial de phi la voy a poder escribir, bueno, ahorita voy a ver, entonces ya tengo cuánto vale la raíz de abajo, ya tengo cuánto vale diferencial de phi, ya tengo cuánto vale la raíz, ahora me falta saber cómo cambian los límites de integración, los límites de integración que yo tenía aquí iban de 0 a pi cero, Entonces, si yo pongo phi igual a 0 y el cambio de variable que hice fue seno de phi igual a k seno de teta, quiere decir que seno de 0, que es 0, debe ser k seno de teta. Y como k no puede valer 0, quiere decir que seno de teta debe valer 0 y que por tanto teta debe de valer 0. Si phi es igual a phi 0, pues sustituyo aquí... En mi cambio, es seno de fi 0 entre 2 igual a K seno de teta. Seno de fi cero entre 2 es igual, y sé que seno de fi 0 entre 2 era K, y esto es K seno teta, eso quiere decir que seno teta debe de valer 1, y que teta debe de valer pi medios. Entonces me voy a la integral. En lugar de... De esta integral, pues ahora la he cambiado. Tengo el 2 entre omega 0, ya sé cuánto vale de phi, ya sé cuánto vale la raíz y, cuánto, y cómo cambiar los límites de integración. Entonces, ahora el periodo va a ser 2 entre omega 0 integral entre 0 y pi medios de 2K coseno teta de teta entre la raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de teta, entre 1 entre k coseno teta, aquí me, ah, y ya, perdón, aquí está de teta. Y tengo k coseno teta aquí, k coseno teta aquí, me va a quedar el 2, el 2 me va a salir y me va a quedar un 4 entre omega 0, integral entre 0 y pi medios de diferencial de teta, entre la raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de teta. Y esta es la integral que tengo que resolver donde k cuadrada es menor que 1. Bueno, entonces esta va a ser la integral que voy a tener que resolver. Y esta es una integral eh, elíptica de primera clase de Leilland, que si uno se puede ir a las tablas y buscarla y la va a encontrar. La vamos a hacer a pie. Para que vean de dónde sale. Entonces, voy a poner que el periodo es 4 entre omega 0 por una K de que depende, pues, de esta K, ¿no? Y donde yo sé que K es el seno del ángulo inicial entre 2, ¿no? Entonces, la integral que voy a tener que resolver es la integral entre 0 y pi medios de Dθ entre la raíz de 1 menos K cuadrada seno cuadrado. Esto lo puedo escribir como la integral entre 0 y pi medios de diferencial de teta por 1 menos k cuadrada seno cuadrado de teta a la menos 1 medio, ¿no? Y como k cuadrada es menor que 1, pues voy a hacer un desarrollo en serie de Taylor de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de teta a la menos 1 medio. Entonces, K de K me va a quedar la integral entre 0 y pi medios de diferencial de teta de 1 más 1 medio de K cuadrada seno cuadrado de teta más 1 entre 2 factorial menos 1 por menos 1 medio por menos 3 medios de K cuarta seno cuarto más, más términos. No, aquí sería 1 entre 3 factorial por menos 1 medio por menos 3 medios por menos 5 medios K sexta, la, K sexta seno sexto. ¿no? Entonces, esto lo puedo dividir. En varias integrales. La primera es la integral entre 0 y pi medios de diferencial de teta. La siguiente es un medio de K cuadrada, la integral entre 0 y pi medios del seno de cuadrado de teta diferencial de teta. La siguiente es uno, un medio por 3, o sea, aquí me va a quedar menos por menos me va a dar más, 3, Y aquí me va a quedar 2 por dos, cuatro, K cuarta integral entre 0 y pi medios de seno cuarto de teta de teta, y así me seguiría. Entonces, la primera integral, la I1, es la integral entre 0 y pi medios de diferencial de teta, pues que es teta evaluada entre 0 y pi medios, que es pi medios. La siguiente es la integral entre 0 y pi medios de seno cuadrado de teta diferencial de teta. El seno cuadrado de teta lo voy a escribir como un medio de 1 menos coseno de 2 teta diferencial de teta. Esto me va a quedar un medio de. A, al integrar esta, me va a quedar teta menos un medio de seno de 2 teta y esto evaluado entre 0 y pi medios. La integral de teta entre 0 y pi medios es pi medios, ¿no? Y la integral. Del seno de 2 pi, pi medios es el seno de pi que es cero, entonces este término se me hace cero, entonces la siguiente integral me queda un medio de pi medios. Vamos a ver la tercera. La tercera es la integral entre 0 y pi medios de seno cuarto de teta diferencial de teta. O sea, va a ser un cuarto, voy a volverlo a escribir como un medio de 1 menos coseno de 2 teta, entonces sería un cuarto de la integral entre 0 y pi medios de 1 menos coseno de 2 teta al cuadrado diferencial de teta. O sea, es un cuarto de la integral entre 0 y pi medios de 1 menos 2 coseno de 2 teta, más coseno cuadrado de 2 teta al cuadrado diferencial de teta. Y esto me queda la un cuarto de la integral entre 0 y pi medios de 1 menos 2 coseno de teta, más este coseno cuadrado, lo vuelvo a escribir, como un medio de 1 menos coseno de 4 teta diferencial de teta, entonces me va a quedar un cuarto de la integral entre 0 y pi medios. Aquí tengo un medio más un entero, me queda 3 medios menos 2 coseno de teta, de 2 teta, perdón, más un medio de coseno de 4 teta. La integral entre 0 y pi medios de 3 medios de d teta, pues me va a quedar. 3 aquí me queda un medio, tres cuartos de pi medios. La del coseno de 2 teta entre 0 y pi medios, pues entre para 0 vale esto, para pi medios vale 0, entonces esta se me hace 0, esta se me hace 0 y entonces me va a quedar 1 eh, por 3 entre 2 por 4 de pi medios, ¿no? Porque aquí me va a quedar un seno de 2 teta y aquí me va a quedar un seno de 4 teta. Entonces, la K de K, o sea, la integral que esta que depende de teta me va a quedar. Pi medios, que la puedo sacar como factor común de todos, que multiplica a 1, que sería este, ¿no? Más un medio de K, cuadra, de, de K al cuadrado, si se dan cuenta, esto estaba multiplicado por, por K cuadrada, ¿no? Más 1 por 3 entre 2 por 4, esta estaba multiplicada, la I3 estaba multiplicada por, por K cuarta, ¿no? De K cuadrada al cuadrado, más 1 por 2 entre 3 por 4, 5 por 6, K cúbica al cuadrado, más, etcétera, ¿no? Y esa es la K de K. Y yo sé que el periodo, y eso lo hice porque la K es menor que 1, eh, el periodo lo puedo escribir como cuatro veces entre omega cero por la K de K. Entonces, el periodo pues va a ser 2 pi entre omega cero por un medio de K, yo sé que es el seno de fi cero entre 2 al cuadrado, más un medio por tres cuartos del seno, cuadrado de phi cero entre 2 al cuadrado, más, etc. Y este es el, ver, el verdadero periodo de oscilación del péndulo. Cuando la phi cero es muy chiquita, esto se me va a hacer cero, esto se me va a hacer cero. Y entonces tengo el periodo de oscilación que conozco, que es el que yo calculo siempre, que es 2 pi entre omega 0 cuando la phi cero es, tiende a cero. Pero en general el periodo es esto y por eso no me sale nunca. y Si se dan cuenta, esto, este término es muy chiquito, este es más chiquito, el que sigue es más chiquito, pero es una función que converge, ¿no? Y este va a ser el verdadero eh, periodo de oscilación del péndulo, ¿no? Ahora, imagínense si K fuera 1, si K es 1, si K es 1 quiere decir que... Este término es 1 este término es 1 y uno, y uno, y uno, y entonces lo que voy a tener es que el periodo lo que va a hacer es que diverge, ¿no? Entonces, por eso lo que yo hago es que, que ¿cómo se llama? Que, que, que lo que estoy haciendo es una aproximación. Tengo que sumarle este término, este término y todos los términos, ¿no? Y por eso no me sale el valor de la gravedad. Pero fíjense, esta solución no hubiéramos podido llegar planteándola por segunda ley de Newton. Tuvimos que plantearla a partir de conservación de la energía, que tenemos que, le hemos bajado un grado a la ecuación diferencial, ahora tenemos a la velocidad como función de la posición. Y antes teníamos a la, a la aceleración como función de la posición, ¿no? Este es el primer caso. Entonces, en el primer caso, yo sé que el periodo de oscilación del péndulo va a ser este. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, la energía es igual a MGL. Y eso quiere decir que la K vale 1. Y entonces, ahora lo que voy a tener es que la K cuadrada que tenía allá arriba va a ser MGL más E, que ya sé que e es MGL. Entre 2MGL, pues la K cuadrada vale 1, ¿no? Y en este caso lo que tengo es que el péndulo, pues diverge, ¿no? Porque aquí voy a tener un medio, aquí voy a tener 1 por 3, 2 por 4, etcétera, ¿no? Entonces aquí voy a tener 2 pi entre omega 0, 1 más 1 medio al cuadrado, más 1 por 3 entre 2 por 4 al cuadrado, más 1 por 3 por 5 entre 2 por 4 por 6 al cuadrado, más... Entonces, el periodo se va a ir a infinito. Entonces, por eso decía que el problema en el caso en el que estoy, cuando la energía es igual a MGL, pues el periodo se va a ir a infinito. se va a tardar un tiempo infinito en pasar de un punto al otro. Y se puede ver si se, si se usa la ecuación, la, la integral. La integral que teníamos que resolver era... 4 entre omega 0 integral entre 0 y pi medios de d teta entre la raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de teta. Si k vale 1, esta integral se me convierte en 4 entre omega 0 integral entre 0 y pi medios de d teta entre 1 menos el seno cuadrado. Y 1 menos el seno cuadrado es el coseno cuadrado, y entonces la raíz cuadrada del coseno cuadrado es el coseno, y 1 entre coseno es secante. Entonces tengo 4 entre omega 0 integral entre 0 y pi medios de secante de teta diferencial de teta. Y la integral de la secante pues ya sé que es el logaritmo natural, o sea, 4 entre omega 0 logaritmo natural de tangente de teta más secante de teta. Entre cero y pi medios, porque secante aquí multiplico para hacerla, la hago por partes, multiplico por secante más tangente y divido entre secante más tangente y entonces me queda u entre logaritmo, digo, u, u difer, digo diferencial de u entre u. Entonces me queda 4 entre omega 0 logaritmo de tangente de teta más secante de teta entre cero y pi medios. Esto lo puedo escribir como 4 entre omega cero. Eh, la tangente yo sé que es seno entre coseno, la secante es uno entre coseno, entonces es uno más seno entre coseno entre 0 y pi medios me queda 4 entre omega 0. si yo evalúo cuando en el límite superior me va a quedar el logaritmo de infinito menos logaritmo de 1, entonces esto de todas maneras tendría a infinito, entonces en el caso en que la energía sea exactamente MGL lo que voy a tener es que va a tardar un tiempo infinito en pasar de un punto a otro. Y vamos a ver el tercer caso, cuando la energía es mayor que MGL, o sea, cuando le tengo que dar una velocidad al péndulo. Entonces, en ese caso, en T igual a cero, X es igual a X 0 y B es igual a B 0 Entonces, voy a tener que... Un medio de ml cuadrada phi punto cuadrada menos mgl coseno de fi va a ser igual a un medio de mb0 cuadrada porque lleva una velocidad menos mgl coseno de fi cero. A esto le voy a llamar e para no irlo cargando. Entonces voy a tener que un medio de ml cuadrada fi punto cuadrada va a ser e más mgl coseno de phi O sea, e más mgl y escribo el... Esto como 1 menos el seno cuadrado de fi entre 2, entonces me va a quedar e más mgl multiplicado por 1 e más mgl, menos 2 mgl seno cuadrado de phi entre 2, y esto me va a quedar e más mgl que multiplica a 1 menos 2 mgl entre e más mgl seno cuadrado de phi entre 2. ¿no? Si saco a e más mgl factor común. Entonces, ahora defino a K cuadrada como 2MGL entre m e más MGL. Y esto nuevamente es menor que 1 porque estoy en el caso en que la energía es mayor que MGL. Entonces, aquí tengo m, algo mayor que MGL más MGL va a ser mayor que 2MGL. Y entonces voy a poder escribir esto como un medio de ML cuadrada phi punto cuadrada igual a 2MGL entre K cuadrada que multiplica 1 menos k cuadrada seno cuadrado de fi entre 2. Entonces, fi si punto cuadrada es 4 omega 0 cuadrada entre k cuadrada, que multiplica 1 menos k cuadrada seno cuadrado de fi entre 2. Y eso quiere decir que fi punto va a ser diferencial de fi en, de t, o sea, 2 omega 0 entre k raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de fi entre 2. O sea, el tiempo va a ser k entre 2 omega 0, integral entre phi 0 y phi, de diferencial de phi entre la raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de phi entre 2. Entonces tengo el tiempo como función de phi, dado el tiempo como función de phi lo invierto y voy a tener a, a, a phi como función del tiempo. Entonces, ahora la integral que tengo que resolver es el periodo. Pero el periodo ahora, como si sí lo puedo lanzar desde cualquier ángulo, porque la, K, porque la energía es mayor que Mg, le lleva velocidad, entonces quiere decir que voy a necesitar dos veces, ¿no? Va a pasar de phi 0 pasa por cero, y de cero va a pasar otra vez a phi 0 Entonces va a ser dos veces este, peri este tiempo. Entonces el periodo va a ser K entre omega 0 integral entre 0 y pi, ¿no? porque ahora pues, lo voy a lanzar desde pi, de diferencial de phi entre la raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de phi entre 2. Y este va a ser el periodo. Voy a hacer un cambio de variable, voy a llamar teta a phi entre 2, eso quiere decir que diferencial de teta va a ser un medio de diferencial de phi, o sea que diferencial de phi va a ser 2 diferencial de teta. Si lo sustituyo aquí, me va a quedar, bueno, y voy a hacer la integral entre, para phi igual a 0, teta igual a 0, ¿no? Porque si pongo phi igual a 0, pues teta debe de valer 0. Si pongo phi igual a pi, teta va a valer pi medios. Y entonces esto me va a quedar 2k entre omega 0, integral entre 0 y pi medios de diferencial de teta, porque el 2 lo saqué aquí, de la raíz de 1 menos k cuadrada seno cuadrado de teta. Y esta es la misma integral que resolví antes, que es la K de K, solo que ahora el periodo me va a quedar 2K entre omega 0 por la K de K. Donde ahora la K ya no es lo que era antes, ahora la K cuadrada es 2MGL entre E más MGL, ¿no? Y ya puedo calcular el periodo si lo que tengo es un, un movimiento ya ahora giratorio, ¿no? Entonces, esto, aquí le dejamos eh, la tarea, se entrega el, el, ¿cómo se llama? El miércoles a las 10 de la mañana. Y yo tengo un problema personal, el miércoles no va a haber clase, entonces, esto si quieren que nos veamos el viernes, nos podemos ver el viernes. No, sí, sí está, está, bien. está bien el viernes. Entonces, bien. No, el viernes a las 10, porque el miércoles tengo un problema personal, entonces no voy a poder estar. De todas maneras, le voy a pedir a Ali que lo ponga en la página, ¿no? Para sí. que todos sepan y también lo pongo en el chat, ¿no? Va. ¿Ok? Sale. Sí. Te cuidan mucho. Gracias. Cuidan mucho? gracias. realmente Gracias. ¿No? Ya vieron gracias. cómo se resuelve una integral elíptica de primera clase de leyán que la pueden encontrar en las tablas, ¿eh? Gracias. Dale, gracias.